hola qué tal gente en el día de hoy vamos a ver un video tutorial de cómo yo puedo editar mi perfil de instagram esto es una cuenta de instagram recién creada simplemente para editar el perfil yo le voy a dar a ese muñequito en caso de que yo me encuentre en, en esta página yo le doy a ese muñequito que está aquí que es mi perfil ok le voy a dar al muñequito y entonces aquí donde dice editar perfil verdad le vamos a dar ahí lo primero que voy a hacer es subir una foto de perfil le voy a dar a cambiar foto de perfil nueva foto y vamos a seleccionar el logo bien aquí le vamos a dar a siguiente le puedo cambiar el, el tono blanco y negro azul le voy a dar a siguiente y automáticamente ya se carga sola y ahora vamos a poder ver la imagen de perfil, ok miren ahí donde se cargó mi imagen de perfil ahora vuelvo de nuevo a editar perfil y chequeo que diga todo bien negocios online, todo está correcto le voy a dar de nuevo al cotejo para salir entonces ahora yo voy a compartir mi primera foto como yo hago para mi primera foto le doy al signo de más me va a dar tres opciones me va a dar la opción de tirar una foto que la puedo tirar y subir <coughs> simplemente tengo que darle a ese botón que está ahí me da una opción de hacer un video y me da la opción de seleccionar una foto de la galería. Miren ahí, yo puedo seleccionar una foto de la galería. Voy a coger cualquier foto. Voy a tomar esa. Y le puedo cambiarle el tono. Puedo hacer muchísimas cosas. Le voy a dar siguiente. Miren aquí. Aquí le puedo poner más saturado, menos saturado. El siguiente. Ahora aquí le pongo una descripción. Yo le voy a poner pasos para el éxito. Si quiero, le pongo una ubicación. No es obligatorio. Le voy a poner aquí. Ustedes seleccionan donde dice agregar ubicación. Le dan un touch ahí. O seleccionan la que tienen abajo. Si es la que coincide. Yo le voy a dar a Santo Domingo. Ok. Entonces, los hashtags. Yo voy a poner dos hashtags. Usted puede poner 6, 7, 10, lo que ustedes quieran. Les no, recomiendo que no pongan tanto, no más de 10 Motivación Los hashtags son palabras claves por las cuales las personas ustedes lo van a encontrar Es decir, todo el que pone una, una foto referente al éxito Le pone un hashtag que tenga éxito Y toda la persona que estén buscando cosas referentes en Instagram de éxito Le va a salir su imagen Entonces lo doy a compartir bien donde me dice finalizado, espero que cargue y miren ahí donde está mi foto. Si me voy de nuevo a mi perfil, miren ahí donde yo tengo mi primera foto. Ahora vamos a subir un álbum de varias fotos. ¿Cómo yo subo álbum? De nuevo le doy aquí al signo de más. Entonces ahora yo voy a seleccionar varias fotos al mismo tiempo. Por ejemplo, presiono la primera, la dejo presionada. Miren donde me pone uno. Selecciono dos, tres y cuatro. Ahí tengo cuatro fotos seleccionadas. Entonces, simplemente ese símbolo es de álbum. Eso significa que hay varias fotos, más de una. Le doy a siguiente. Miren ahí donde tengo las cuatro imágenes. Si quiero agregar más imágenes le puedo dar signo de más, pero yo en este caso no quiero. Siguiente. Entonces hago lo mismo. Le pongo herramientas de éxito le pongo hashtag, motivación, éxito, y le doy a compartir, esperamos que termine de cargar y mírenlo ahí donde está, uno de cuatro significa, eh, cuatro fotos, miren ahí donde yo puedo ver mi álbum de fotos, bien, vamos de nuevo al perfil, y miren ahí, ustedes ven ese simbolito que está ahí, eso significa que eso es un álbum de fotos. Bien, hasta aquí espero que hayan disfrutado este video. Les recomiendo que suban, hagan una disciplina, que todos los días en su proyecto suban dos o tres fotos al día. Si no tienen tiempo, por lo menos suban una, pero por lo menos tengan una interacción. Vamos al siguiente video para que ustedes puedan aprender cómo yo puedo hacer estados de Instagram. Ok, mi gente, no olviden suscribirse, darle a like y nos vemos la próxima.